exactamente aquí en el centro en el mero centro de dayton y se acaban de encender nuevamente las cinco fuentes miren qué hermoso hermosísimo y maravilloso panorama que tenemos de las cinco fuentes de aquí de dayton ¡Qué hermoso! Es un espectáculo... ...mucho, muy bonito. Y yo creo que si me pongo de aquel lado... ...se de sentir la brisa, ¿verdad? Sí. ¡Miren qué hermoso! Son las cinco fuentes de aquí de... A ver, es una, dos... ...tres, cuatro, cinco... Sí, exactamente, son las cinco fuentes y... Y el centro pero miren qué hermoso wow qué maravilloso los saludamos a todos a todos desde dayton desde dayton ohio para el mundo estamos aquí en un lugar llamado dayton ohio la ciudad se conoce a nivel mundial como la cuna de la aviación en esta ciudad Vivieron los hermanos Wright, de nombre Orville y Wilbur, que fueron, en la historia a nivel mundial, los pioneros de la aviación. Pues sí, así es, los saludamos desde esta hermosísima ciudad. Y estamos aquí Alex y yo caminando, tomando el aire, en este domingo maravilloso, un atardecer. Qué rico, ya empecé a sentir la brisa de las fuentes. Y pues estamos sintiendo muy riquísimo la brisa, el sol, el aire. Se escucha hasta el canto de los pajaritos, de los grillos. Miren nada más, qué maravilloso. De verdad, qué espectáculo. Espero, espero y deseo. De verdad, de todo corazón Que todas las personas Que lleguen a ver este video Lo disfruten como lo estoy disfrutando yo Bueno Nosotros, perdón Alex y Lolis Este video lo vamos a subir a nuestra plataforma Youtube, Ale Loli Family Vlogs Y Pues se los compartimos Con mucho cariño Y qué maravilloso es Ver que a través de nuestros ojos puedan ustedes ver y disfrutar de cada uno de los rincones más emblemáticos de aquí, de la hermosísima ciudad de Dayton, Ohio. Como les digo, es una, es una ciudad emblemática a nivel mundial. El escuchar el agua, ay, no sé, pero se siente una paz, una tranquilidad. Qué maravilla ver la naturaleza, el agua, el sol, el aire, la tierra, el viento. Ay, no, qué, qué maravilloso, de verdad es apreciar, disfrutar de verdad de lo que es la naturaleza. Qué hermoso y qué bendiciones nos da Papá Dios para poder disfrutar esto. No necesitamos más, no necesitamos nada. Esto es lo más, lo más hermoso que pueda tener uno en esta vida: es disfrutar de la vida. La vida es bella, la vida es hermosa, la vida es aventura, la vida es amor. La vida es un reto, la vida es un desafío, la vida es, es un juego, la vida es todo. La vida es una bendición muy, mucho, muy grande. Estoy con una... Grandísima, grandísima alegría de poder estar aquí, disfrutando de este hermoso espectáculo. Miren nada más. De verdad es un espectáculo de estas hermosas fuentes. El señor Sol nos está dando del lado derecho. Hola, señor Sol, qué hermoso te estoy viendo con ese resplendor tan maravilloso, con ese resplendor que se ve en el agua del río. Hola, hola, señor Sol, gracias por iluminarnos esta hermosa tarde. Hola, hola, ay, qué bonito el agua, el sol, espero que se haga un arco iris porque, pues, está el señor Sol. De veras, de veras que es hermoso. Y miren, voy a girar un poquito al lado izquierdo. Y estamos aquí en el puente. Qué hermosa estructura del nuevo pen, puente, perdón, que atraviesa el río de aquí de Dayton. Del lado izquierdo son todos los departamentos. Pero miren qué hermosísimo, hermosísimo. El puente es nuevo, la estructura es de color gris, todo nuevo y en este hermoso atardecer bueno, vamos a girar de nuevo a la derecha porque no me quiero perder este gran espectáculo miren wow, Qué maravilloso gracias a papá Dios por permitirnos de verdad vivir estos momentos, yo la verdad no pido nada, no pido más, esto esto es la felicidad, esto es la tranquilidad, esta es la paz, que en todo el mundo todos tuviéramos paz, que ya no haya tantas cosas tan feas, que todos los niños canten, que todos vivamos en armonía, que todos tengamos la misma oportunidad de estar con, con alegría, ¿verdad?, con paz, que vivamos... Cada momento cada instante con mucha intensidad que tengamos una lluvia de salud universal a nivel mundial en nuestros corazones nuestra familia ¡Ay, ya se está terminando las fuentes miren ya les bajaron la, la presión ya están acabando guau ¡Wow, qué precioso miren guau ¡Wow! qué hermoso ya nada más quedó una miren Guau, wow, qué maravilloso, ya se terminó, qué bonito Guau, wow, qué bonito Ay, Dios, qué maravilloso Ay, no, no, no, no, no, no. yo no quisiera que no, nunca acabara Ay, hablo y hablo, pero estoy... Ah, ¿Qué les puedo decir tan emocionada? Sí, si no es que no inventen es un gran espectáculo, es un gran momento, es una felicidad, es una paz. De verdad, de verdad, ¿qué te pareció? Bien, muy bonito, la verdad, muy, muy bonito. Dice, se, se aprecia mucho la, el contraste, la, la rugosidad, yo le llamaría así, entre lo que la tela de, de agua, la cortina uh -huh. de agua, y el fondo de la ciudad. Realmente me, me gusta mucho verlo. Sí, verdad que estuvo hermoso. sentí la brisa, independientemente de que, fíjate que sí, exacto, de que estamos aquí, uh -huh. eh, en el puente, sí. bueno, pues al, al momento de que el, las bombas están lanzando un chorro de agua, pues aunque sea un poquito, no tan limpia el agua, pero te refresca con la brisa. Yo la vi tan cristalina, <risa> yo estaba tan emocionada. <risa> sí, cuando sí, bueno, sí, Ah, bueno, el río, ah, el río. río exacto. Pero Ale, el agua de, de, de las cinco fuentes, ah, ay no qué maravilla, se veía natural, cristalina. Como tú dices, la brisa, el aire, la tierra. Cinco el, fuentes y la del centro. Cinco fuentes y la del centro, Exacto. es correcto. Vertical. Uh -huh. Con este atardecer, con el viento. Con el resplendor de, del sol en el agua del río, el Señor Sol, gracias Señor Sol por iluminarnos esta hermosa tarde. Eh, híjole, son tantas cosas que, que quisiera decirles y que... ¡Ay! Oh, ya estoy triste porque quiero ver más agua en las buenas. Oh, no quiero, yo no, quiero. Bien. Oh no! No lo no sé exactamente, pero sí, ya tiene un programa de tiempo, entonces mm. es automático, cada determinada hora, pues se va, se automáticamente, enciende, ¿no? automáticamente sí, Ajá, como dices, yo pienso que es como cada hora aproximadamente, wow. se, se ha de haber encendido como a las 8 de la noche, sí, porque cuando llegamos Para sí, alcanzaste, a ¿eh? tú alcanzaste a ver un poquito sí. y ahorita, Exacto, Mientras pues, se como dos horas aproximadamente, dos horas ya tan rápido, o una hora, yo pienso okay. una hora, no me perdí el tiempo, la verdad. es que saben lo que dice Alex, es cierto, lo que pasa es que miren les estamos platicando los dos mientras estamos grabando, eh, es que llegamos, Alex empezó a grabar porque pues era esa la, la finalidad y, y se pasó rápido el tiempo por grabar videos y fotos para poderles compartir en nuestra plataforma de Youtube y para la familia y amigos que, que se, es como si hubieran pasado 10 minutos Sí, exacto. Y es algo, es algo que mmm, no se pues los puedo describir porque es la naturaleza. Se oye el canto, como les digo, de los pajaritos, los grillos. Y ver todo, todo este panorama tan hermoso, estar en el centro de, de esta bellísima ciudad como les platico y les comparto lo que es la ciudad de la cuna de la aviación de Ayton, Ohio, donde gracias, gracias a Dios estamos viviendo por el momento esta tarde el compartirles la, la, la inauguración del puente para nosotros es inauguración porque pues yo pienso que poquito, verdad tiene tener poquito como unas semanas, no mucho. yo pienso si es el caso porque apenas salió en en, en, en este en, en la web que, que ya era la, la apertura la apertura exactamente entonces este la reapertura reapertura es correcto y para nosotros es inauguración hoy venimos a inaugurar el puente bueno y son tantas emociones miren por ejemplo pues como les digo miren el puente qué hermoso qué bello es un puente color gris es una estructura tan hermosa al fondo se pueden ver los edificios de color gris perdón al fondo se pueden ver los edificios de departamentos y pues de un lado a otro se ve el puente, la estructura como les digo de color gris Pero es nuevo, está hermosísimo Ya estamos aquí, ah está bien así porque me estás tapando un poquito el señor Sol Gracias Alex Y miren para poderles grabar porque estamos aquí Ay, es que yo estoy bien emocionada Entonces bueno vamos a ir bajando porque ya nos vamos Ya nos vamos a casita y bueno, aprovecho pues para grabarles Seguirles grabando Vamos, ahora de bajadita Como el trenecito de la vida chucu, chucu, chucu, chucu. Ay, qué bonito ¿Te gustó? Sí, está bonito Está bonito, ¿verdad? Sí Está padrísimo Bueno sí, Relaja un poco uh -huh. eh, Da tranquilidad Paz paz Alegría y, Felicidad sí, ah, una felicidad, una sí. El sentir el fresco en esta, en esta tarde Sobre todo ahorita que ya no okay, quema tanto el sol, uh -huh. Bueno, el calor no está tan fuerte. Uh -huh. eh, la brisa que se siente fresca. El aire se siente fresco ahorita. Entonces es una combinación perfecta para seguir un rato más aquí. Pero ya, ya vamos de bajada del puente. ¿Qué hora tienes? las 8... Ahorita exactamente. Son las 8 con 11 minutos. 8 de la noche. Wow. Hoy, domingo, 8. ¿Ahorita? Uh -huh. con 11. Ah, el tiempo sí, 8 con 11 ustedes lo acaban de escuchar lo que dice Alex 8 con 11 minutos de esta maravillosa tarde de este domingo pues aquí andamos Halelolis Family Vlogs como siempre en el fondo estamos viendo a los hermanos Wright que ya nos vamos a despedir de ellos, ya nos vamos a casita ya los vamos a dejar los vamos a dejar descansar ahí están platicando ellos muy muy alegres, muy contentos bueno, por último voy a girar a la derecha para enfocar el, el puente a lo largo lo lejos que maravilloso que qué hermoso y que lindo miren miren nada más que precioso se ve el puente de verdad hermosísimo me encantó pienso yo que como una hora más ya se va a ver el puente porque está incluso iluminado tanto del lado izquierdo como del lado derecho se ve padrísimo y el fondo pues la ciudad verdad vamos a despedirnos con la última imagen de los hermanos Orville y Wilbur, los hermanos Wright, vamos a decirles adiós, les voy a agarrar de la mano porque son bien educados, nos saludan siempre y con este atardecer, pues ya nos vamos, ahí vamos, ahí vamos, ya vamos a dejarlos que descansen y que se duerman para mañana. hermanos Wright que fueron los pioneros de la aviación hola hola pues bueno aquí los dejamos sigan ustedes disfrutando de su de su bella casita de su bello pueblo miren lo voy a saludar hola miren aquí está aquí está uno miren qué padre vamos a tocarlo hola buenas noches y aquí está... El, ¿Qué es esto, Alex? Eh, me imagino que como si fueran los planos del, del aeroplano. Ah, sí. sus planos, dice Alex. Pienso, pienso. Como Son como los planos de, del aeroplano, exactamente, porque ellos son los pioneros de la aviación. Las instrucciones. Las instrucciones, el diseño, porque fueron los, los que lo fabricaron, diseñaron y fueron los pioneros y fueron los que volaron el avión a nivel mundial por primera vez. Para la próxima les voy a dar la información del año y todo. No recuerdo. Y bueno, bye. Ya, me estoy despidiendo de él. Es Orville y Wilbur o al revés. Pero son los hermanos Roy, se los presento. Bye. Bueno, familia, buenas tardes. Y hasta pronto. Miren qué bonito se ve. Pues que sigan estudiando ahí, ¿verdad? O que sigan platicando. Gracias, gracias por ver los videos. Bye.